Yo ya no importo nada más, nada más sobre la tierra. Nada más, nada más sobre la tierra. Sobre la tierra. Aquí seguimos con el podcast Under la Tierra, el podcast del ciclo de la Tierra. Espero que ahora sí me estén escuchando, los estoy leyendo, por favor. Eh, alguien que nos avise si ahora simplemente estoy haciendo una mímica o si eh, nos están escuchando, se los agradecería mucho. Les contábamos que hoy vamos a estar inaugurando un nuevo segmento eh, dentro de un ratito y que ese segmento eh, lo va a llevar adelante aquí nuestro compañero Matías Zacarías eh, le damos la bienvenida lo aplaudíamos, contábamos un montón de cosas y bueno, nada eh, no se escuchó nada, aparentemente se escucha Piola, vamos, sí. todavía sí, vamos. se escucha Piola ahora hablan, todo, ahora hablan todo, bueno, eso que pasaba era un videíto que surge del íntimo e interactivo de la banda Cáucaso, que estuvo aquí en la Casa Chunguita, sede del, espacio cultu del Movimiento Cultural del Ciclo de la Tierra. Eh, pueden verlo completo en nuestro Facebook, todavía no lo subimos a YouTube y a Instagram, pero pronto... Nos en vamos cola. Sí, sí, sí. Pronto ya nos vamos a ir poniendo al día al con día, todo sí. el material que tenemos. Eh, y bueno, aquí el muchacho es cantante y bajista de Cáucaso. Así es. Y queríamos aprovechar para nada, que nos cuentes un poco de este proyecto, hace cuánto que existe esta banda, cómo se conocieron. Con Cáucaso eh, nos formamos en 2018, 27 de abril 2018, pero ya había un acercamiento previo. Eh, yo puse un anuncio en 2016 creo que fue eh, que, buscando un guitarrista y responde Emma que es el guitarrista que todos conocen y, ¿un anuncio en dónde eh, no, por las redes Ahí va. Y, y bueno Emma responde porque teníamos los mismos digamos las mismas inquietudes musicales, las mismas influencias en ese aspecto y bueno, vino nos juntamos o sea, yo estaba en otra banda en ese momento tocando temporalmente y cuando entré a esa banda convencí al, al que era el líder, digamos, de meter otro guitarrista sí. y ahí entró Emma Y ahí ya tocábamos Sombras y no me acuerdo cuál la versión más. Sí, pero primera <ríe> versión es muy, versión muy es, no primitiva. Cortita, ¿no? claro, <ríe> muy <ríe> y el baterista que estaba, Pablo Hernández, eh, pegó más onda con nosotros que con el proyecto en el que estaba, en esa banda. Entonces nos fuimos los tres y formamos Caucas Después, bueno, Pablo se va... Entra otro batero, y con el batero que entra, Jonathan, grabamos el demo, 2018, en octubre, en La Roca, en Berazate, y con Pablo Paso, que es el batero de Brock, otra banda. Y después de eso, bueno, Jonathan se va y entra Rulo, que es la formación que conocen hasta el día de hoy. Y, y así, cuatro años de banda formada ya. Y subsistieron a la Pandemia, pandemia que no sí. es poco... Sí, la pandemia fue fue difícil Fue bueno, eh, acudir al material que teníamos Algunas fotos, alguna grabación <risa> sí. Como por ejemplo la de La Pacha eh, para Como para estar ahí vigente Decir, bueno, estamos, hola Como hicieron muchas bandas, ¿no? Streaming, Emma capaz que hacía algún streaming, algún tema eh, Como que siempre algo hacíamos claro, con los sí. festivales que armábamos por Instagram eh, Más que nada, para no desaparecer, digamos y después, bueno, en octubre de 2021 pudimos, pudimos volver a tocar eh, y así estamos hasta hoy, ya por grabar y todo eso. ¿Qué ¿Están por grabar que es el segundo claro, es disco? Claro, el, es el primer Sería... disco larga duración, claro. digamos, ah, ahí va. porque el otro, el otro es un EP, después hay un single y hay un demo. Así que esto sería un disco. ¿Y esos materiales dónde se pueden conseguir, se pueden comprar, se pueden escuchar? Sí, ve, tenemos los discos físicos, <risa> pero de lo que es el EP anterior, sumándole. Te hicimos como un combo en pandemia también, eh, un CD físico que tiene el EP, el single, eh, creo que uno de los temas del demo, y o un tema de Garage Spirit, que es un ensayo, una zapada que grabamos también en La Roca. Y es como un, una combinación de material de, eso, de esas fuentes, ¿no? Y estamos en Camp, en YouTube, en Spotify y bueno, en todas las, las plataformas que hay, que no me acuerdo todas. <risa> bueno, y, estamos en todas. En en encontrabas <risa> como Cáucaso Banda, ¿no? Sí, sí Cáucaso Banda. Sí, sí, es, es, es como. Es fácil. Es, es, es, a mí me cuesta un poquito a veces recordar las redes, esas cosas. y claro, es como caucaso que Cáucaso banda. banda es como. Puntual. <risa> y sí, estamos ahí en eso. Ya en septiembre arrancamos a grabar. Ya los ensayos para. De cara a la grabación. Sí, intensos. Pregunta, una pregunta por ahí nada sí. que ver, pero es una inquietud personal. ¿Por qué se llama Cáucaso? El Cáucaso es una región montañosa sí. que está entre Europa y Asia. Y es un lugar eh, con mucha relevancia en la mitología griega. Ahí va. Entonces es como. Yo soy muy fanático, muy erudito de la mitología. <risa> entonces como busqué un nombre. Que, que remita a eso. Entonces el Cáucaso aparte me suena como algo imponente. Sí, el Cáucaso no. es como un lugar imponente, muy gigante, es como... Eso, quería como mostrar algo. La inmensidad. La inmensidad y más que nada también como la música nuestra, no que tiene su arista pesada, tiene algunas cosas... Mucho paisaje, musical claro, tiene tiene claro, ¿no? cosas ambientales, que... muchos sí. cambios. y Entonces como quería como refle que el nombre vaya de la mano con el estilo, digamos. Ahí va. Hay una cosa como muy oscura, además, eh, sí. ¿cómo es el proceso compositivo y de la banda? Básicamente, hay, la mayoría de las canciones estamos compuestas por Emma y por mí. Eh, es Emma improvisando algún riff, o trayendo algo, y, y en la sala trabajamos sobre eso. Y bueno, la letra va surgiendo, se va cantando en el momento, o yo tengo algo previamente anotado, y es buscar que lo que yo tengo anotado eh, en alguna libreta o algo, tenga coherencia con lo que Emma está tocando. Entonces claro. es como que Emma tiene eso de crear esas atmósferas densas, o sea, con otras afinaciones, y bueno, como que la música tiene que estar, sí. la letra tiene que estar como orientada hacia ahí sí. también, porque claro. no puedes cantar de sí, sí, un prado de margaritas, viste y el tipo te está tirando un drop, Epsilon Z, no claro. que... y yo hablando del amor y de, de las flores. <risa> o sea, no. eh, entonces, como que yo creo que la música va llevando a la letra. Sí. O es, llegás ahí. O sea, no, sabe, no sabes cómo, pero llegás a esa conjunción. <risa> como son, que baja algo son historias, que es, sí, sí, yo me baso mucho en lo también la mitología, en lo que es bueno religión. Sí. No como bueno, recién escuchamos ¿no? el secreto de Caín Claro, o sea. Caín, un personaje icónico Bueno, con Eve también tenemos otra cosa, otros temas sobre eso Y es como la, la fuente es esa Lo, lo antiguo, lo, lo arcaico, lo mitológico Ahí va, bastante eh. conceptual sí, sí, <risa> pero, <risa> claro recordando... En tu cara, Marcos Morem <risa> No, que desató un buen debate, me encantó eh... Claro, tiene un concepto en sí mismo porque si bien son diferentes temáticas están como en una época en épocas cronológicamente hablando bastante cercanas. Claro. Entonces tiene como una coherencia. No, y es esto que decía Mario, ¿no? De, de la imagen musical, o sea, es como que te va llevando como si fuera una película, yo me imagino tipo apocalíptica, cuando escuchaba sí, el íntimo tiene, interactivo era como, sí, no sé, una ciudad eh, tipo The Walking Dead, viste, en ruinas, sí. un futuro distópico, una claro. cosa así medio como... Que... Sombra frente al caos tiene eso, es como un mensaje muy, muy distópico. De, bueno, el edificio van cayendo ya, es sí, como claro. verle cómo se derrumba la ciudad y vos sos solamente una sombra que no podés intervenir. Claro. Yo me imaginé eso. Fue como ¿Sí? una especie de sueño que había tenido. Eh, anda, vos estás ahí móvil y no podés intervenir, o sea, se te está desplomando todo y, y te sueña una pesadilla. Y sos una sombra frente al claro, sos una sombra frente al caos. O sea, ¿qué podés hacer? Tiene eso, ¿no? sí, sí, sí, me piel de gallina. Es medio, es medio caótico, sí, sí, sí, todo fue como... muy caótico. Sí, te, tenemos esa. Como esa. Ese concepto oscuro, ¿no? Para componer, pero bueno, sale así. Ya me veo con el grupo de arte experimental del ciclo de la Tierra haciendo algún corto con sí, esa ¿no? sombra frente al caos, ya como que no. lo, lo tengo todo visualizado, ¿viste? Está no sé para cómo. eso. Está para eso. Sí. sí, a mí me gusta eso. Bueno, y un poco nos comentabas, ¿no? Que además de Cáucas, o como banda, tenés un dúo. Sí. Con Evelyn que también estuvieron teniendo su íntimo interactivo sí. acá también está grabado ese material es, es más tranquilo por momentos por momentos también se torna así como muy, muy oscuro, oscuro. Sí, tiene. claro pues pasa que en un primer momento en el repertorio cuando apenas empezábamos con esta idea pues yo fue proponerle a Eve de grabar unas canciones que yo tenía yo quería hacer bueno unas canciones propias que tenía grabadas en un, una maqueta que tengo ahí en YouTube que se llama Desde Júpiter, que fue grabada en Pandemia, con otros músicos. Todos con los medios que teníamos, ¿no? Desde nuestra casa, todo muy... Como muy artesanal, caserito todo, sí. muy artesanal. Y bueno, grabé... La idea era grabar una de esas canciones, un par, y alguna nueva que tenía. Y después, bueno, con él compusimos Lilith, que es de los dos. Y bueno, y hacer un repaso por irre, de Irregulares, de una Negra y Cáucaso. Y decir, bueno que ellos ya que con irregulares no hay nada grabado es bueno, vamos a darle una, una segunda oportunidad y con Duna también, que habíamos sacado hacía poco el EP uh -huh. y bueno, fue como reformular esas canciones y volverlas a nuestro estilo y ver lo que tiene esa exploración en lo electrónico o sea en, en acordes que para mí son poco usuales sí. y entonces capaz que eso que se torna medio raro mismo también resignificar canciones de Cáucaso, al principio fue porque bueno, las canciones las compuse muchas yo, muchas con Emma y era tocarlas al principio y decir bueno, hasta de componer material nuevo y después nos gustó cómo quedó viste que bueno, capaz al principio decir bueno, toco canciones que tenía, que ya estaban hasta que, comp que componga ah, algo claro. Claro. y después dije, no, pues está bueno, están buenas las canciones, de hecho era, era grabar el live session que también está en Youtube que se llama Sombra frente al caos eh, era grabar eso y decir bueno, lo grabamos y después dije, no, pero por qué no podemos tocar, no podemos mostrar al principio iba a ser una grabación Nada más. Y el proyecto después fue creciendo. Y después fue como, bueno, vamos a tocar. Y allá empezamos a tocar en la costa, vinimos a tocar acá, estuvimos en el ciclo de la tierra. Y bueno, ahora tocamos el 11, ¿también se puede pasar ya. Por supuesto. el 11 de junio, junto a Emma. Así que. Y dijimos, ah, ¿por qué parar? O sea, vamos a seguir. Perdón, ahí tenés otro proyecto que, o sea, no lo estábamos pensando y que sí lo vamos a tener también acá porque inauguraste sí. hace poquito Con, o estás sí. por inaugurar un proyecto. Con otro compañero de Cáucaso. Sí. Y ahora, como decíamos el fin de semana pasado, medio porque nuestro capricho es ley, se suma a Evelyn, que decíamos, ¿cómo no está Evelyn ahí? Claro, o sea, que falta estar. toda su locura. Y... Sí, tiene que estar ahí. Sí, eh, con Emma nace el proyecto más que nada porque más allá de lo que se ve plasmado en Cáucaso, con Emma tenemos otras influencias como el showgaze, como el folk, como el blues. Que en Cáucaso son cosas que no hacemos. Claro. Entonces dijimos, bueno, podemos tocar unas canciones Algunas, algunas canciones propias que tenemos Algunos covers Jesús and Mary Jane, eh, Toda esa, esa movida eh, Sid Barrett ahí va. Eh, Como una mezcla Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algunas canciones En cuanto se pueda, porque obviamente los tiempos La distancia, el trabajo eh, También pesa eso Entonces es como La vida ten... en sociedad claro, <risa> Es como tenerlo ahí viste Cuando haya oportunidad hay alguna propuesta Si se puede pero sí, es un proyectito que también está ahí. En algún momento queremos grabar, aunque sea una o dos canciones. Está. Algo incipiente. Es algo que está ahí. Bien. Y que, a ver, para todavía no es el momento de la agenda. Pero ya que lo mencionás, van a estar el 11 de junio a partir de las 20 horas. En esa fecha, eh, bueno, va a estar dúo ya no sería ya como Formato que cambió la forma. Ahí claro, ya te cambió todo. Ahí <risa> <Ella> me cambió. <risa> el trío se cool y Eme o Lin, no sé. matilin más Ema. <risa> ah, algo así, porque ahí va a haber mucho tema de, de, de, de muchos temas de matilin y Ema, bueno, con algunos con Ema también, colaborando ellos también. Es como algo Además, eh, vamos a tener en esa fecha una exposición de fotos. Va a estar Julieta Abril y se sumó el fin de semana pasado Interferencia, interferencia por el ah, Negro Carlos de Center X. Que es otro proyecto que nos enteramos que existía ahora. Acá, porque... acá en esta misma mesa. sí, sí. solo tocamos con la interferencia. El año pasado. Eh, nosotros nos enteramos acá cuando vino con ese celular Que se había encontrado con esa otra cosa chida y, y fue como, pero ¿y esto? ¿De tremendo. dónde salía? Es tremendo lo que hace el negro Súper inquieto también, aparte sí. con, con su corto Moribundo de mierda, que lo, sí. lo vimos en el Mil Flores Lo proyectó pero También Super lo tiene inquieto. prometido para acá Ah, para, sí, para julio Tomá, para ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Voy a tirar una fecha así muy a lo lejos El 16 de julio toca Cáucaso eh, Más Eve en el ciclo de la Tierra y proyecta. ¡Verdad! ¿verdad? Me gusta, me gusta. Y, no caso con Eve y el negro. Me gusta. Y va a estar proyectándose si moribundo de mierda ya nos lo confirmó. De, o sea, fue así. El negro tenía como un montón de ganas de hacer un montón de cosas, pero tiene mala memoria, entonces como que tiramos cosas muy en el aire, y después chequeó que realmente fueron así. Claro, así que estamos claro. en condiciones de, de confirmar esa fecha que había quedado Listo. ahí. Oh, en el Ahora aire. sí. Ahora sí, ya está saliendo fechitas en el ciclo de la Tierra. Genial. Ahí, ahí nos cerró todo. ¿Les parece que vayamos con algo de Matt y Lynn, de cuando estuvieron en el íntimo interactivo? Perfecto. Eh, vamos a ver Sombra frente al caos, que es la el. versión, versión. Eh, una versión demasiado oscura cool. esta sería como post post apocalipsis <risa> sí, claro, es el post del post claro. es un relato no allá lejos de <risa> las ruinas de la ciudad Matilín sombras frente al caos para todos ustedes Ciudad cavernas Moverse a la ciudad yendo ya en esta ciudad el día de hoy. Solo sombras frente al caos, oh. solo sombras frente al caos, solo sombras frente al caos, oh. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Matan Lin con Sombra Frente al Caos. Algo de las diferentes cosas que viene haciendo el señor Matt Morrison o Matt Mo, como prefiero decirlo yo. <ríe> eh, bueno, aparte de también de estar en el Cáucaso y estar con Matan Lin, también sos un escritor. Eh, que has editado varios libros, eh, has hecho varias cosas sí. como escritor. ¿Hace cuánto que arrancaste a escribir? Y el primer libro lo publiqué en 2013. 2013, el segundo en 2017 y el tercero sí. en 2020. Y bueno, después fanzines y todo eso. Ahí va. 2013 hace como ya casi 10 años. Sí, yo o sea. creo de los 8 o 9 años. ¿Posta? Pero Mirá. empecé escribiendo fábulas y cosas de mitología. Sí. Nada, no, súper cebado con eso y cosas de <risa> geografía también. No, <risa> de sí. geografía. Yo cuando era chico estaba haciendo un, un libro de mitología griega, lo estaba haciendo yo. Sí. Debe tener a mi mamá guardado, no sé. Sí. Dice, las madres guardan todos esos recuerdos. <risa> eh, sí, no era un obsesivo, estaba, que escribía todo el día. Y sí, el primero fue el 2013. Ahí va. ¿Y eso cómo se editó? ¿Cómo ¿Fue fue un trabajo así lo edité... totalmente personal o con una editorial? Como... No, con una editorial, con Milena ¿Cómo? Cacerola, de Capital Ah, Milena Cacerola, conocemos a Milena Cacerola. Con Matías Rey ah. eh, El Rey Larva. Bueno, El sí. Rey Larva me editó el segundo a mí también. Mirá. Eh, sí, tuve un contacto con ellos durante mucho tiempo. Y después ya el tercero con Fractura Ediciones, que es una editorial de Mendoza. Ah, mira los tres libros son de poesía. Sí, los tres son de poesía. Sí, ¿Escribís sí. algo más? ¿Seguís escribiendo fábulas? No, <risa> ¿no? fábulas hace mucho que no. No, ahora lo que quiero escribir, que es como mi gran proyecto para algún día, es una novela. Ay, va. Tengo muchas ganas de escribir una novela, pero me estoy interiorizando sobre las formas. Eh, Estudiando. Es otra cosa, claro. Sí. Pero sí, generalmente poesía. A veces también escribo haikus... Eh, o poesía apontánea. Perdón, perdón la indolencia, que son haikus. Poemas japoneses. Ahí va. De tres versos. tres que dice japonés? No, no, en ah, español. Okay. Pero la estructura... ¿Ya so, los he traducido? O, o, ojalá, ¿sabés qué? <risa> <risa> El chabón era... ¿Cuántos idiomas hablaba? ¿Cuánto hacía? Ah, pues yo traductor de japonés también. <risa> Nada. No, eso sí que no, ahí no, no me meto. Pero de todo, ¿viste? Sí, yo. Lo que lo, ¿Cómo sale? Yo lo expreso como sale. Como se sí. me viene a la cabeza, lo expreso y sí, como que. Ah, mira, me salió esto. Qué diferente. O poesía espontánea estoy haciendo ahora. Ajá. ¿Cómo es eso de la poesía espontánea? La poesía espontánea es un papel y poner sin filtro. Viste que una vez en la cabeza lo que hace es como moderar o poner una coherencia. Como, claro. Haces un poema que, te, que sí, sí, es libre la poesía, pero ahí. Algunos que no la hacen libre, que tratan de estructurarla sí, sí, capaz. Estructura, que, que, que, que tenga el... como un hilo, un sentido. Bueno, en la poesía espontánea es lo contrario. Es poner y. Es como una vomitada así de. Claro. De... Como si fuera una especie de lluvia de ideas, pero para. Claro. Formar, con el fin de formar una poesía. Como salga. O sea, es sin filtro y no la podés, no la modificas después. O sea, como queda, queda. Ay, esa claro. parte no sé y, si podría. Y, igual y yo con... Hice varias. Yo ya. soy bastante sin filtro y voy a decir ahora una, una cosa así. Yo siento como que últimamente la poesía en Argentina y los poetas argentinos, por decirle poetas, eh, como que trabajan con esa poesía. Eh, con sí, pero <risa> le sale mal, pobre. Eh, Es como que, que hay una cosa. Escribo cualquier cosa y digo que soy poeta. No. sí Yo siento que. Yo pienso eso. eso es, es a título personal. No lo digo como Ciclo de la Tierra, lo digo como Mariano Boabab. Y, y siento como que hay una cosa, ¿no? Sí. De que, Yo, desde el lado de, de escritor, digamos, siento eso. Veo muchos escritores buenos obviamente hay sí. pero también veo ese ese vacío como de idea o de mensaje quizás de decir, sí, escribo, no sé lo primero que se me viene lo publico y yo, bueno, lo que estoy haciendo es no publicar en las redes Ajá. porque no no ya no quiero eso lo hice en un principio, después no, vi que no me sentía cómodo y no lo hice nunca más de publicar nada eh, yo quiero todo en papel y tampoco me gusta leer por celular o sea, yo todo sí. en el papel eh... Y veo eso, ¿no? Ese, ese vacío. Capaz que es algo de una apreciación personal, sí, pero... Sí, pero... como que hay una cosa, ¿no? Que, que... no mismo sé, recién ¿no? decía vos, esto de vas a escribir una novela, bueno, estoy estudiando, estoy viendo cómo... Claro. Es como que ahora es... escribo. Sí. Eh, y... y ahora es todo muy... soy escritor. Sí. O sea, ah. La pose. Es sí, lo que veníamos sí, hablando claro. cuando también con la música. Es como que hay mucha pose y poco... Y, y poco sabes? sustento. Sí, sí, sí, es como soy escritor, o, o soy músico, o soy poeta. Yo, bueno, vos fijate que no me, o sea, no me percibo como poeta. Yo escribo. Sí. O sea, escribo lo que me sale, trato de, de editarlo, de, de que llegue al que, al que quiera adquirir un libro, al que quiera escuchar o leer un mensaje. También, bueno, he grabado poesía hablada, o con música, pero es también una exploración. Sí. Y... Es a quien quiera, y no ando viste, diciendo, ah, yo soy poeta, pues no, no, no. No, me gusta. Soy el matmo, el poeta, no el matmo, el poeta. No, no me gusta, ¿viste? No, sinceramente no, no, me gusta eso de, de percibirme o, ni como músico, o sea, yo como hombre no, Claro. No me gustan eh, lo, los rótulos, decir ah, él, vos sos músico y sos poeta, no, yo toco y escribo. No, porque me parece que músico, no sé, es como demasiado yo toco lo que puedo, lo que me sale y claro. escribo como me sale, nada más. Eh, pero bueno, también está esa necesidad de la gente, ¿no? De, de rotular. Eh, claro, sí. sí eh, no sé, no sé qué, qué tan bueno es eso. Por ahí, es, ahí puede una ser, claro. General. Es algo más, más general y bueno, vos interpretás. Eh, para qué lado vas, ¿no? Para qué lado considerás que vas si la música, si la pintura. Pero es eh, sí, un artista y listo. No sé, los rótulos nunca nunca me llevé bien con los rótulos. No, no, no nunca. No, no. Yo quiero retomar. Yo estoy a favor de esa libertad en la escritura. Si me puede. parece que se ven cosas súper interesantes y ricas que es como que se ha roto un poco con lo acartonado. Que por ahí a uno le enseñaban poesía en la escuela y era en, en, en versito y como esa claro. cosa. Sí, sí, el, la, que que tiene que rimar. Tiene malo. que rimar. exactamente. Claro. exactamente. Eh, Qué sé yo, que no digo que esté mal digo que son otras formas sí. y que por ahí las formas más libres que existen hoy de escritura eh, interpelan de otra forma es como si te estuvieran hablando claro. digamos. no sí, de todas formas igual creo que es válida porque así como hay escritores de, de otros estilos distintos al mío de otras formas de expresión sí. hay público también para eso claro eh, creo que todo es válido pero sí yo Percibo que hay mucha pose y mucha necesidad de, de escribir lo que salga para decir escribí. Eh, como esa necesidad de, no sé, de pertenecer quizás a, a un cierto estatus, a un cierto círculo artístico, sí. no sé. Sí. O también estoy viendo eso que yo lo hablaba justamente con Evelyn el otro día, de... De mucha gente, eh, que me, no sé, en el Instagram me salta, no sé, en el inicio un montón de, de chicos o chicas con guitarras acústicas o con ukeleles, ¿viste? Sí. Y es como, wow, un montón, pero un montón. <risa> es como que, no si yo no, no no veo esto, ¿por qué me salta esto? Es como un montón de tocando, ¿viste? Todas cosas con ukelele, que está bien, pero veo como que no hay una, una necesidad, como quizás la tenga yo, de, de hacer algo diferente. Es decir, sí. no, de, de destacarte. De la búsqueda, un... ¿no? De... Claro, pero no de decir, uh, mirá, soy un prodigio, soy un erudito en esto. No, Lejos simplemente eso, claro. hacer algo distinto. Porque si no, ¿qué, ¿qué haces? Terminas haciendo lo, lo mismo que hacen todos. Y sí. veo como que está eso de, de, de ser uno, uno más y. Sí. Sí, sí, y no, y no decir. Yo que sé, para mí el arte es la búsqueda, ¿no? Es, eh, es como siempre estar ahí tratando de reflejar lo que a uno le pasa lo que uno siente y trasladarlo hacia. El instrumento, la palabra, sí. y, y ahí está el original, o sea, no, no hacer una qué que sea, eh, pasa y hay copia de todo y, y estamos en un mundo donde estamos escuchando siempre cosas sí. y tenemos influencia pero la receta original, la que sale de uno, es como lo más auténtico, no sé, lo más divertido. Para mí es eso el arte, o sea, si, sí, si, no, si no hay creación hablar. no hay arte, para mí es eso. No. Eh, si es una copia de una copia de una copia, sino es una fotocopiadora. Claro, yo es lo que estoy viendo ahora. que No sé, o quizás soy yo el que lo veo de esa manera. De... Yo creo, lo que creo que hay también es como una. No sé, una posibilidad de compartir de repente todo el mundo lo que hace. Entonces, también. quizás es. Quizás siempre pasó esto así, claro. pero antes pasaba en un anotador en un cuarto claro, y ¿verdad? nunca te llegaba. O te llegaba Puede por ahí en, en manera de fanzine en un recital de alguien que anónimamente te repartía en la oscuridad de una noche un papelito con algo escrito y que vos decías, no, no lo volví a ver, no sé si quisiera contactar a esa persona claro. cómo hacerlo. Ahora es como que con y las redes. redes tal cual... Eh, entras en YouTube y hay 8.000 personas tocando, 8.000 personas recitando eh, en Instagram, en Facebook, que yo es como que tengo ahí una postura media ambigua con eso, porque por un lado me parece que está sí, buenísimo. Hay que expresarse, sí, ni hablar. Eh, no, y aparte, esto que democratiza tanto para el artista como para el espectador, o sea que vos quizás eh, no puedes comprarte un libro, no tenés posibilidad de ir a un evento cultural y de repente podés estar escuchando una banda en vivo sí. o leyendo un poeta o escuchando recitar claro, o un sí, poeta. Claro, sí, sí. Eh, pero por otro lado, es, también te llega sin filtros todo eso. Claro, Entonces es, eso eh, es que por ahí no está todo ah bueno por ahí a uno no le gusta no capaz que yo Todo. reconozco que puede que sea algo mío algo personal de que no como no me gusta ese ese estilo capaz ese formato o ese tipo de poesía tan entonces no sé, tan moderna yo le digo como claro, que son sí, poesía, claro, yo le digo claro. los poetas modernos sí. eh, capaz que no me gusta eso de por ejemplo mucho de nombrar lugares viste o de usar un lenguaje muy no sé, medio vulgar hasta a veces sí. en algunas cosas que veo. Es como, como para generar impacto, parece, ¿no? Como que sí. Claro, estoy acá, no sé, en el balcón, fumando un porro, pensando en vos y es como... ¿Eh, ¿Por qué? es la letra de piti? Claro, es, es, es. que está muy bien, pero... Claro, no? pero... Es un <risa> pensamiento, no es una poesía. Claro, pero <risa> ¿dónde está el... el ¿Dónde está, el, yo, el, el, ese objetivo de decir... Voy a buscar, bueno, capaz que tiene mucha gente que le gusta, que porque es acotado y porque va al hueso y sí, es Sí, esto. sí, sí, no, y, y, ya está. y por ahí es claro, sí no es, no, es, no sé, buscarle en eh, el atardecer del balcón, eh, claro. eh, fumo flores no, ni siquiera así, o sea, pero no sé, claro, buscarle... Eh, no, lo no, más es, crudo, directo claro. y acotado porque hoy también hay una inmediatez en todo. Eso es mismo. que, que los te vos fíjate las bandas también sacan un solo tema... Eh, o los poetas capaz que tiran algún texto uno cada tantos días porque ya el, creo que la gente no, no te consume un disco no, no te lee claro. un libro necesita consumir inmediatamente ya hasta que entonces esté allá, claro te tiran algo cortito que vos lo leas a la pasada y digas ah, oh, que bueno oh, oh y claro. bueno. Y, eh, ¡Oh, mirá, eh, Plus Bell sacó un nuevo champú. Exactamente. Eh. Sí, sí, no, no, tenés que, no tenés que pensar demasiado. Claro. Es, es una foto en palabras, es una exacto. frase sí, sí, cortita, sí. la viste, entendiste el mensaje, Listo. No es como, pará, vuelvo hacia atrás. No y, es más complejo, y, y, claro. A, ¿Qué me quiso decir? ¿Hay alguna otra línea de mensaje aparte de esto? Es como que el mensaje es tan superficial como la forma o tan, sí. claro. tan inmediata como la forma. Es algo literal claro como hay algunos escritores que yo veo eh, también todo en las redes no de, de que suben algún escrito y capaz tiene cuatro cinco seis hojas viste en, en Instagram que te y la gente capaz que no te pasa eso. ve la, claro. primera la primera y, y la segunda eh, gracias si llegó claro, si llegó entonces <risa> también no sé qué tan bueno es eso no de, por eso yo también dejé de compartir cosas en Instagram porque no, sé no que es que el lugar para no eso es el lugar adecuado ¿ves? Sí. de última vas a un evento repartís un fanzine o decías sí eh, eso también me bueno yo con Eve ten, tengo un fanzine que ahora está en pausa que se llama tragedia eh, lo Oscuro. hicimos ya un par de <risa> tiene ar, el arte lo hace ella y Mirá. yo escribo entonces wow. es como hasta ahora, ahora no lo hicimos pero pensamos retomarlo ahora que Eve tiene un poco más de tiempo pensamos retomarlo ahí va tienes que traerlo que... Tenés sí vamos traerlo. a traer vamos a sí. empezar a llevar a los lugares que toquemos y eso sí. la idea es llevar eh, me gustaría mucho yo soy muy vintage y me gustaría recuperar eso bien, de bien. A mí me gusta, ¿sabes qué? Eh, ya el fin de semana pasado tuvimos una discusión con el negro respecto a esto que yo soy ba bastante analógica decía claro. respecto a que me gusta tener el CD sí. me gusta tener el papel a mí también es como que le da tiene como un valor histórico me parece que es otra hace cosa. que permanezca más allá de la fragilidad digamos de, de, de los medios materiales es como que te da de conservarlo de cuidarlo sí, de lo, tenerlo lo como ahí. pieza eh, y por ahí lo que planteaba el fin de semana pasado era esto de, yo me pregunto también, ¿cuántas de estas personas por ahí que pueden mostrar hoy lo que hacen por las redes sociales, cuántas van a permanecer en el tiempo, no como personas, ¿no? sino su obra? Su obra, sí, sí, porque es una forma de, de perpetuarte también, de decir, bueno, como yo por eso lo que yo hablaba con ustedes es de, de grabar con bandas que antes tenía y no quedó en material. Sí. O sea, no es que uno quiere reactivar y volver al pasado, simplemente dejar un registro. Anda, yo un día a comentarte, no, yo tocaba con estos pibes, mirá, en YouTube está... Y listo, capaz tenés una canción, un instrumental, sí, sí, sí, claro, pero sí. hay algo. O oh, para vos mismo, llegás a viejo y decís, che, qué, qué, qué, ¿qué hacía cuando era pibe. Exacto, Ay, ahí funciona mucho <risas> la nostalgia, ¿no? Jugás mucho con la nostalgia. Es sí. como, se, se convierte en una herramienta que también te mueve a hacer, a grabar, a escribir, a y a mí me gusta eso, de, de tener tener de no registro de todo, tener un CD tener un libro, tener un fanzine sí. tenerlo ahí, no, no, ah, lo tengo en PDF no, no, no sirve <risa> claro. no sirve, porque es muy efímero se te rompe el teléfono y ya está sí. Sí, eh, es como no. que esas cosas quedan tapadas no por otras fotos y por otros textos exacto, es que te queda cada vez más y... atrás sí, sí, es una sí. pila, es una pila de cosas de información Entonces, que cuando querés llegar de vuelta a eso porque te había gustado te había interesado eh... Es, digamos como contraproducente muy tedioso, sí tenés que estar buscando por fecha o, o no sé si yo organizado sí, sí. Sí. No, no. yo por eso trato de lo que hago ya sea en eh, lo literario o en lo musical de decir bueno, lo dejo queda acá eh, para el que quiera o sea, puede haber gente que Cáucaso le parezca una super banda y gente que, que, que es una porquería, porque puede pasar y como mis escritos también. Claro, eso Te compran un sí. libro, ah, no me gusta. Y es válido. ¿Sí? O sea, tiene que haber una diversidad también. Pero bueno, está ahí. Eh, los proyectos están ahí. De última claro. al día de mañana, bueno, pasó algo, ya no estoy. Bueno, capaz que alguien escucha Cáucaso en algún lugar. <risa> claro. Y listo, y ya está. Sí, es verdad. Es una manera de perdurar. Hablando de perdurar. ¿Tenés ganas de leernos algo de tu obra? Obvio, bueno, el tercer libro, instantánea, dantesca. Voy a leer un, Mostr un texto. la tapita, por favor, a tu, a cámara, tu cámara, por, por aquí. Favor. Por aquí. A ver si la gente lo puede ver. ¿Dónde lo consiguen el libro? Se contactan conmigo. Yo tengo lo, algunos ejemplares, me quedaron. O sea, vendí casi todos, pero Bien. alguno hay. Así que... ¿Te hasta. pueden escribir por redes? Sí, por redes, sí, sí. ¿Y una revisión no se puede hacer? Eh, voy a hacer un... Estoy pensando en un cuarto libro. Ahí va. Este igual lo presentaste hace muy poquito. En el, eh, flores, en el, en el Mil Flores, en flores. Sí, sí, sí, sí. sí. aquel 6 de... 7 de mayo. Siete de mayo. Sí. Sí. Ahí el negro proyectó Moribundo de Mierda. Tocamos con Matilini y Lini con Caucas. Ahí va. Sí, fue una... Ah, bueno, y leyó... Eh, leyeron Barbie Rodo de Acolitas. Así que fue una fecha completita, estuvo muy buena. Eh, sí, ahora, bueno, pensaba hacer alguna otra presentación también en algún otro lado, así que... Bien. A nosotros nos debes todavía escenario de poetas presencial Cuando digamos, lo hagan, claro. Él Siempre grabó desde le... la sucursal del ciclo de la tierra en la costa En la costa, en la casa <ríe> de Ebony. Sí, sí, sí, grabamos ahí Ella se montó el set y grabé ahí Por unos sí. instantes tuvimos sede en la costa Y bueno, crecieron un montón La próxima Mar del Plata bueno, este bueno, se llama El Sol es parte de la muerte y dice así Mueren los niños que son del futuro mueren los animales que no logran adaptarse mendigos por todas partes sangre seca en las paredes podredumbre en los túneles inaccesibles mueren las rosas mueren las estaciones nocturnas de la radio muere el tiempo el viento se desdibuja nerviosas colinas nos ocultan los tesoros incas los baluartes piratas y la esperanza de los hombres